Valientes los que recogen sus propios pedazos y se arman solos No es fácil levantarte luego de haber caído No es fácil pasar la página cuando el recuerdo aún está en puerta No es fácil sonreír cuando tenemos el corazón hecho pedazos Pero aún así lo intentamos Intentamos levantarnos y lo logramos Intentamos pasar la página y hasta incluso la arrancamos Intentamos sonreír con el corazón destrozado y nos encargamos de reconstruirlo porque así somos valientes y tú lo eres hola bienvenido a bilifers te saluda ricardo niño todos somos valientes cada uno tiene una vida por vivir y sus propios obstáculos todos hemos superado incluso los momentos más difíciles y nos hemos encargado de protegernos de las piedras que se cruzan en nuestro camino muchas de estas circunstancias nos ayudan a convertirnos en valientes valientes porque seguimos de pie valientes porque sonreímos valientes porque queremos cumplir todos nuestros sueños porque sí, pensar en creer también te hace valiente todos somos valientes y todos admiramos a alguien por ser tan valiente y tener la fuerza para superar cada uno de sus obstáculos y aún continuar en pie dando lo mejor de sí pero debemos saber la diferencia entre ser valiente y aparentarlo porque sí es muy fácil decir soy valiente pero no demostrarlo no estoy hablando de demostrarle al mundo lo valiente que eres pero en realidad a la única persona que debes demostrar tu valentía es a ti y demostrarte que puedes pero ser valientes no es fácil no es nada fácil porque siempre existirán factores que nos hagan vulnerables que nos inciten a caer y no nos permitan levantarnos al menos no por un buen tiempo para ser valiente debemos Aceptar que a veces los pensamientos negativos nos invaden, para evitar ser víctimas de ellos debemos ser fuertes y recuperar la confianza en nosotros y por supuesto el rumbo de nuestra vida, porque cuando los pensamientos negativos invaden nuestra mente, nos alejamos del camino y comenzamos a buscar rutas que serán nuestra salvación, o al menos eso es lo que nuestra mente nos hace pensar. Aceptar que somos vulnerables. Eso tal vez contradiga un poco lo anterior, pero es necesario en realidad. Te digo esto porque muchas veces intentamos hacernos los valientes, cuando por dentro estamos destrozados. No está mal sentirte mal, no está mal darte un tiempo para aceptar las cosas. Puedes apoyarte en ese sentimiento, incluso si quieres, no está mal ser vulnerables a algo. Pero hey, no permitas que esa sensibilidad se apodere de ti afrontar los malos momentos ok a veces por miedo y dolor evadimos los malos momentos momentos que nos hieren nos afectan tanto que llegamos a sentirnos decepcionados incluso de nosotros mismos pues bien esos momentos debemos afrontarlos debes afrontarlos nos agotaremos lo sé nuestra energía disminuirá lo sé y tú también lo sabes pero debemos ser fuertes debemos ser valientes aunque si te resistes a afrontar estas situaciones, igual podrás ser valiente. Sí, pero créeme que ese proceso será muy largo y además doloroso. Más de lo que es ahora. Recomponernos. Tomar cada uno de nuestros pedazos y unirnos otra vez no es fácil. No es nada fácil, pero no es imposible. Y aunque digamos, eso ya pasará. Eso el tiempo lo curará, no es cierto El tiempo no tiene el poder de curarlo todo No puedes dejarle tus grandes batallas al tiempo Dime, ¿qué harás? ¿Dejarás que las cosas pasen y ya? ¿Te quedarás ahí sentado viendo lo que ocurre sin hacer nada al respecto? ¿Te quedarás ahí lamentándote por lo que está ocurriendo? Y si dolor es muy grande, eso sin duda, eso lo sabemos Pero no puedes solo sentarte y esperar Debes entender que el tiempo no aclarará ninguno de tus problemas, por más pequeños que estos sean, no te ayudará a sanar las heridas, ni mucho menos a eliminar el dolor, si tú no lo ayudas. El tiempo puede convertirse en tu peor enemigo, o bien, en tu mejor amigo, y no exagero, si colaboras, si pones de tu parte, él te ayudará a sanar, espiritual y emocionalmente, incluso física, pero no solo sanarás, sino además aprenderás. Porque algo que no podemos dudar del tiempo es que es muy sabio. Ya queda de nuestra parte escucharle y entenderle. Cuando estamos atravesando momentos difíciles solemos buscar ayuda en otras personas. Y eso no está mal. Es bueno desahogarse con alguien. Es bueno recibir palabras de aliento de personas que nos quieren. Pero debemos entender que hay batallas que tenemos que enfrentar por nuestra cuenta. Y de eso depende nuestra voluntad. Claro. Porque podemos recibir mil y un consejos, incluso podemos convertirnos en los mejores consejeros. Pero, ¿y nuestras batallas? Para afrontarlas debemos cuidar cada paso que damos. Y si es necesario elegir otro camino que nos guíe al éxito. Pero no puedes elegir el primero que se te cruce no, porque podría salir perjudicado. Como te digo, hay situaciones que debemos afrontar por nuestra cuenta. Ya sea una ruptura amorosa, una traición o una pérdida de un ser querido Sé que suena doloroso y no te voy a mentir, lo es Pero es necesario Porque solo tú sabes cuánto has sufrido Y cuando entiendas que puedes continuar En ese momento, justo en ese momento Podrás abrir tu mente y corazón para otras personas ¿Sabes por qué? Porque solo tú tienes la fuerza y la valentía para ayudarte a levantar Muchos intentarán ayudarte, te aconsejarán y demás Pero si tú no lo aceptas, si no quieres levantarte, si quieres continuar lamentando, te Temo decirte que todo el esfuerzo habrá sido en vano El tiempo, además, te ayudará a entender que la vida no es solo esa burbuja de sufrimiento Como sueles verla en los peores momentos La vida en realidad es felicidad En ese punto quisiera aclarar que no porque no hayas atravesado alguna adversidad no significa que no eres valiente O que esa persona no es valiente, ¿ok? Así que elimina esa errónea idea de tu cabeza de que si alguien no ha sufrido no es fuerte o no es valiente Esos comentarios de Tú no sabes lo que yo pasé O eso no es nada He atravesado momentos peores Eso no te hace más valiente ante las personas que callan Porque lo digo porque conozco a algunas que han librado las más grandes batallas de su vida y están en silencio. No es necesario atravesar momentos terribles para ser considerado un valiente. El dolor no es una obligación, no lo necesitas para saber qué es la felicidad. Todos tenemos una historia distinta, todos afrontamos nuestros obstáculos de una forma distinta. Todos vemos la vida de una manera distinta, todos somos valientes, cada uno a su manera. Esa valentía la utilizamos o para trazar nuevos rumbos o para superar algún dolor Y es gracias a ella que hoy estamos aquí, orgullosos de quienes somos Orgullosos porque aunque nos hemos caído tantas veces aún seguimos continuando levantándonos Y mostrando nuestra mejor sonrisa Debemos aprender de cada etapa de nuestra vida Ya sea que atravesemos momentos buenos o no Todo es aprendizaje, todo Seguro pensarás, ¿Qué puedo aprender de un momento de desdicha? O, ¿cómo es posible aprender algo de una situación tan tormentosa? Pero, ¿sabes qué? Sí es posible, porque de los errores aprendemos. A veces, aunque no lo queramos reconocer, las cosas malas ocurren porque no actuamos bien. ¿Has escuchado eso de, todo en esta vida se regresa? O, ¿todo en esta vida se paga? Pues es así, cuando esto ocurre aprendes dos cosas. La primera, cambiar un poco tu forma de ser, porque la misma te está haciendo daño. Y la segunda afrontar la tormenta que acabas de desatar. Aunque también hay circunstancias que llegan. Porque nos toca vivirlas. Es nuestro deber enfrentarlas. Circunstancias que son necesarias a nuestra vida. Momentos que muchas veces nos hacen pensar. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué mal habré hecho? Cuando en realidad has actuado bien. Esas circunstancias son parte del ciclo de la vida. ¿Qué te puedo decir? Son momentos muy duros, momentos que nos hacen dudar incluso de nuestra fuerza. Momentos que muchas veces nos alejan de las personas que más queremos. Momentos que simplemente a veces pensamos que no podemos con ellos. Pero de alguna u otra forma lo intentamos. Intentamos reponernos, intentamos demostrarnos que sí podemos y lo hacemos. Y en ese momento entendemos que tenemos el poder de reconstruirnos. De unir todos nuestros pedazos y convertirnos en un nuevo ser. Uno lleno de valentía. Más fuerte y con más ganas de vivir que nunca. Debemos ser valientes, especialmente cuando nuestro corazón se acostumbra a vivir con heridas. Ser valientes para librar las batallas, esas en las que en ocasiones el único contrincante somos nosotros mismos. Debemos ser valientes para jamás dejar de creer en el amor. Jamás dejes que el miedo te derrote. Escúchame bien, jamás. Si tu felicidad está en juego, cárgate de valentía y lucha por ella, porque te la mereces. Amigo o amiga, debes sentirte orgulloso de quien eres ahora, sentirte dichoso por cada cosa que tienes y has disfrutado, siéntete feliz y siéntete valiente.